Marcelo Ebrard está en el ojo del huracán. En mayo, una investigación periodística reveló que en 2011 el gobierno capitalino de Ebrard vendió un predio de 33 millones de pesos en tan solo un millón al ya fallecido periodista Jorge Saldaña. El apoderado de Saldaña luego vendió el predio a una empresa de un amigo de Ebrard y su familia en 19 millones. Esta empresa constructora remodeló la propiedad y se la renta desde 2013 a Ebrard en 80 mil pesos. La Casita Blanca de Marcelo, aunque en realidad es entre gris y marrón, está ubicada en el corazón hipster de la colonia Roma, en el número 46 de la calle Orizaba. Pero a diferencia de la Casa Blanca de Peña, aquí las autoridades ya se pusieron las pilas. Hoy se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dedicada a investigar operaciones de lavado de dinero, ordenó congelar las cuentas de la constructora dueña del inmueble que renta Ebrard, así como las de Mariana Prats, una de sus ex esposas. Ebrard, quien era un tuitero muy activo, no ha mandado un solo mensaje desde el pasado 5 de junio, además de que en mayo viajó a Europa y parece no ha regresado. ¿Tenemos sismo?